No tengo el video para el domingo. Vienen a mi casa a pedirme un bombín y me tientan con ir a un glaciar. ¿Cuándo fue la última vez que grasaron sus cadenas? Marcos Leighton. Lunes. Handy, mira los ojo. Hace dos semanas. Mini... Mini Handy. Oh, qué horror. Polerón, rollera y guante. Es más para mantenerse calentito que cualquier otra cosa. Marcos, ¿cuándo empezaste a andar en bicicleta? A finales de julio. Y el guan vuela. No, hay que Está fácil, weón. Perfecto. Métele, métele. Eso. El weón Chaya. Cómo zafar en la montaña. Ah, oh, la viola se te pasó, pero... un oh, brígido. Ahí está. Alambre de cerco, bañándolo con todo. Si sí, esto va a aguantar. ¿Cierto? Sí. Pero buena pinta. Tiene muy buena pinta. Bueno, qué nueva. Ya, pues. <ríe> qué mejor que la mía. Y todo porque Handy se lo olvidado tres días seguidos arreglar esta vez. McKeever me dicen. Acabo de prender la GoPro para destruir a Marco Leighton. Por favor explica la situación de ayer. Antes de ayer. Marco Leighton le saca la bicicleta a la hermana y se le caga una biela. ¡Llama! ¡Necesito algo urgente! ¡Necesito algo urgente! Me salió esta cuestión, ¿cómo la pongo? Coloca la cosita en el cuadradito, le ponéis la tuerca y la apretáis Con eje cuadrado así, Llegaré a poner la biela eh... Preguntaba si la tuerca iba antes o después, que la biela <risa> <risa> Porque el hilo, el hilo iba por fuera Manda una foto de las bielas, las dos para adelante Y yo le pongo, los pusiste como pedalines de moto Y me manda la foto así con, con, la la la biela, con la tuerca al revés La tuerca al revés La tuerca no se podía apretar, la apretaste con los dedos, ¿no? <risa> Arregló la tuerca, la dio vuelta y seguían las violas para abajo. Y ahora nos dice que le dijeron que puso los puños al revés. <risa> y claro que sí, bueno. esta es la parte que queda para afuera, esta es la parte que queda para adentro. Van con sí, lock sí. por dentro. ¿no? Te que saco este sticker, bueno, me avergüenza. <risa> <risa> <risa> <risa> que lindo, man. ya Marco Leighton, reivindíquese. ¡Ah! <risa> <risa> ¿Y Qué empapado. ¡En duro, duro! ¡No me vayáis a apretar el freno, weón! <risa> Cacha! <ríe> Se pasó, weón. Oye, weón. Uy, ¿le pegué No. día? No. ¿Uh? ¡Uy! Zafando. Son las rocas que veíamos debajo sí. arriba de esto está la laguna estoy... buena cabrón weón. hay que seguir nomás sí, yo... no acá. <risa> me alucina caleta como el espíritu del ser humano de darle darle darle aunque esté hecho papa es brigio weón. Oh, qué alucinante, weón. Oh, oh. Oh, oh. Hermoso. ¡Oh! ¿a dónde estamos, weón? Bueno, weón. No conocía a nadie que haya subido hasta acá en bici. No, no, no que yo sepa. No hay registro. Así como si tú buscas el hashtag Laguna Espejo. No aparece nadie en No. Válido, totalmente válido. Pero sí aparecen un montón de weones con la carpa abierta y las patitas. <risa> hay que seguir moviéndose. Uy. Atento con los llantazos, weón. Un pinchazo acá a ganarse la ruina. No te creas ahí está el borde, weón, no into the fucking wild one Oh no <laughs> No <laughs> oh. ¿Qué pasó los contrastes, weón? Araucaria allá, para arriba ya pura roca casi. Y esos farillones allá arriba. ¿Qué onda esa cascada, Weón! Oh. weón. La me saco el sombrero y me saco el sombrero ante estos cabros, mira Marquito Leyton llegó acá arriba El niño de la bici de H llegó acá arriba Grande Tabito Ay viejo Oh no ¿Qué salcha pusona ahora? Hace un frío weón ¡Qué lindo weón Viene ahí atrás. Ay, la oh. primera cascada que ves. Ya. Es ¿Cómo <risa> <risa> la visera. Oh, no. <risa> Shit, se están hundiendo loca. Overload gimbal motor. ¿Por qué, weón? Bueno, ¿Está tomando? Tiene la misma altura de... la. Oh, ¿Qué está pasando? No, ahora me dice que estoy ready to go. ¿La creemos? amigo Mavic, <risa> que hermoso, así que el agua es linda, es linda. se pasando la nube. Oh. oh, fuck. ¿Se perdió? ¿Hay un lezono? Se persona? metió en, se le empañó el lente el p*** No está en la nube. Mira como Shit. viene la nube, huevón. Oh, huevón, pone satánico. Vuelve a casa. Se metió en el ¿Qué? el maldito está en la nube, No ve no nada. La Se cayó la cona y está quedando la cagada. No, esa nube no está echando, feo. Esa nube no está echando a patada. ¿Sabes qué? Distance. Viene, viene, viene, viene. Viene a 118 metros. Uh, ch... Apunto la cámara para abajo y no veo nada. Nada, nada, nada. Se es empañó es ¿Dónde está? 100 metros. ¡HIGH WIND VELOCITY! ¡Esta wea me tiene estresado! Ya, vuelve. No, ¿Ya no, no vuelve. No hay mucho que hacer. Cruising. Está acá arriba. No se ve. No. High wind velocity. Not seat suitable for landing. ¿Dónde está? Acá está el ventito. Sí. Hey. ¿Baja? Baja, viene bajando. Oh, ¡Mavic! Come back Ahí viene, ahí está Ahí está, ahí está Oh el weón bueno pero está más empañado que la cresta No, no está empañado Mira, se ve Estaba muy densa la nube Estaba muy densa la nube, veía todo blanco Weón que mierda <risa> <risa> Mirá cómo está hay una neblina Oh, se pasó Voláis de vuelta O oh, hacía el plan B que le decís favor fa, vuelve ya. Y a veces te hace caso <risa> no, nunca lo había ocupado como caso de emergencia, pero está entretenido probarlo acá. <risa> Super buena tu grupo, güey Ahora se despejó, tenéis que ir y volver rápido. Ah, <risa> de nuevo <¿no> encima. <risa> vamos. <Ahí> está, ¿no? <risa> Son la 49%, vamos. Fast, fast, fast. Pero haciéndole la toma las cletas, obviamente. Ahí tengo que parar, porque si me meto detrás del cerro, ahí sí que dejo la cara. Me salió pésimo, pero pésimo, pésimo, que me cae que está buena, fue una falta de respeto. Puta. <risa> <risa> ¡Pá! Contra la Epic. ¡Oh! <risa> Tiraron a lo derecho para abajo, son locos de mierda. ¡Oh! ¡Uh! Su tonto switchback. No, me metí a la zanja. No me caen los pies. No es manual. Uh! a piso ¡Oh! Uh! ¡Oh! Uh! Uh! Uh! Uh! terreno ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! No, acá se pone parado. Parado de verdad. Uh. Oh, está muy bajable. Uh. Uh. ¡Wow! Oh, oh, ¡Oh! Eso era un odio gigante. Uh. Oh. Así nomás. ¡Uh! Oh, ¿qué viene? ¡Uh! ¡Uh! Oh. Oh. Oh. ¡Drip! Oh, ¡Increíble! ¡Me ¡Uh! ¡Uh! curva completa de la bola. ¡Oh! Bueno. ¡Ay, qué buena! <risa> <risa> uh, ¡Oh! se ¡Oh! se pasó muy bien! ¡Oh! Uh, ¡Oh! derecha, derecha! derecha. Eso drift. Da bien. Ah, Men down. Hermoso. Wow. Wow. Esta la va. San Oh, palo, Si <risa> estábamos allá arriba. Estamos allá. Decapitado! Decapitado! Wow! Let's try racing! What happened, my friend? ¡Oh! ¡A lo handy! <risa> ¡Es la mejor salvada que he hecho en mi vida! ¡Yahoo! ¡Wow! ¡Wow! <risa> <risa> <risa> ¡Oh, soñado con esto! Recordando lo que uno había hecho. la ¡Chicana, chicana! la chicana ¡Oh! Uh. ¡Oh! ¡Me apretó el freno en una rama! Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh. Opa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! estos cabros, No. no, no, no, ¡Cuidado! no, no, no. Oh. Oh. ¡Cuidado! ¡Vamos! Oh. Oh. Bello, ¡Bello, bello, bello! Llegó el momento. Pero aquí es como soltarse hasta abajo. Aquí es la locura para abajo. Oh. ¿Dónde, dónde, bajo? de salir del sendero con ganas uh. me cambié de lado ya por acá estamos? ¿no? ok es la erego ¡Qué tremenda idea el polerón! ¡La aereo! ¡Bueno, bueno! ¡Fuera cabros! ¡A ah, como van tirando polvo para abajo los neumáticos! ¿verdad? ¿Es visto bombín. ¿Bombín? Sí. ¿Hanny sabe dónde está? Acá en la mochila. Germán, usa tu tifo ya. día. Y luego tienes que superarlo, Marquito. Con... Marcos se ha piteado incontables válvulas, inflándolas. Sí. Y no quiere que eso ocurra de nuevo. No aquí. Eres... Oficialmente el peor mecánico del mundo, de todas maneras. Algún día voy a ser harto. <ríe> Algún día. Son las 5 y cuarto... no. Un cuarto para las 6. Son un cuarto para las 6. Handy. enojado porque yo tengo que estar en Temuco. Y Marco Leyton nos tiene aquí en la bicicleta. <ríe> Mi amor, esto tu culpa, de ¿eh, Marco. <risa> uh, oh. Wow, wow. <tose> ¡Qué anda tan caro, güey! Buenos <laughs> buen! <safado, man. laughs> Racing. Oh, lanchero. chido! ¡Qué ¡Oh, ¡Ja! ¡Guau! milenarios! Saqué el neumático y el tubular lo selló. Así de corta. Buena Marco, weón. ¿no? Estamos llegando abajo. Métale guaraca. Y demasiado contento en la baja. y con la locura. Que Tremenda aventura. ¡Como un gigante! ¡Usted puede! ¡Vamos, tío! ¡Germán! 1 hora 37 tengo yo. Max speed 40, 43 kilómetros por hora. Para el que era, Distancia 9,16. Candy acaba de aprender cómo amarrar la bicicleta. Le acabo de enseñar cómo es que se hace. Él solo se ríe. Handy que tienes que decir al respecto? Buenísima aventura. Marco, si te gustó el video. Eh, suscríbete. Ah, dale, like, dale like y suscríbete. Nos vamos en el cerro. El bueno emocionado. <risa> está listo, está listo.